Boludo, ¿y viste que nos están discriminando por el acento, che? No, pues qué tal tan querido, tan divino, todo por el acento, pues como así. Váyanse a la chingada, güey. ¿Cómo que por el acento? No manches, anda chinga tu madre, güey. Jodeo, pues qué acento, ¿de qué me estás hablando? Me cago en Dios y me cago en tu acento y me cago en la hostia, joder. Oye, mi hermano, yo lo que te digo aquí a es que aquí lo que está es una conspiración del imperio. I'm gonna tell you something. I'm really all for this. Así que, fuck it. Vamos a hablar de cómo te discriminan por tu acento. iluso pensar que va a existir un idioma puro y virginal en el que ningún dialecto va a surgir en el que ningún acento va a modificar, en el que no va a haber ninguna diferencia entre el habla formal y el habla callejera ¿y qué importa el acento? ¿por qué nos debería importar un bledo cómo hablamos o cómo habla el otro? lo importante debería ser lo que somos en el alma, lo que somos como seres humanos con mucho, mucho ¡Amor! Pero también puedo decir que existen los unicornios y que ya vengo que voy a casar a un dragón. Somos discriminados y discriminadores por todo. Color, raza, religión, género al que pertenecemos, orientación sexual e incluso por nuestra preferencia de comer papitas fritas con helado en el McDonald's. Entonces, ¿por qué nos sorprenden que nos discriminen por nuestra manera de hablar, el acento que tengamos o nuestra lengua materna? Les voy a contar mi caso. Yo soy hispanoparlante, viviendo en una provincia francófona en la que los anglófonos están por todas partes, aunque no a todos les guste eso. Sin embargo, este caso, esta discriminación ocurre a todo nivel y en todas partes, imagínense la discriminación que tienen hacia los extranjeros en cualquier lugar del mundo, la discriminación que sufren las personas que vienen del interior del país en la capital, las personas que estando en cualquier parte de su propio país son discriminados por paisanos porque hablan diferente, la discriminación en la misma ciudad porque tienes un idioma callejero que denota que tienes una condición socioeconómica diferente, los andaluces parece que residen cantidad de hostias porque su habla se parece más a lo latinoamericano y están dañando el, el castellano, el castizo, tío. Me encuentro también con que las personas del Reino Unido cambian su acento y esconden su acento para que no puedan determinar de la región del país o de esa conglomeración de países de dónde vienen. También incluso en el inglés, cuando eres australiano o canadiense o americano o británico, entre ellos siempre se están buscando las diferencias y eso va más allá de una simple broma. Puedo definir en dos partes. La primera es esa discriminación que puede darse por el habla regional yo no sentí pero ojo en mi mágico mundo de colores que a la gente por ejemplo de barquisimeto del interior del país la descalificaran en un trabajo solo por su origen pero quizás yo no me daba cuenta la segunda es esa habla callejera que denota que perteneces a una zona popular de la ciudad es decir ricos contra pobres yo en realidad Sí sentía que había cierta discriminación, pero quizás esa normalización en la que yo vivía, en la que no me daba cuenta de nada, vivía en una burbuja, me hizo ignorar muchos casos que quizás estaban frente a mis ojos y simplemente yo no me daba cuenta, por ignorante, lo confieso. Cuéntame qué pasa en tu país o cómo se maneja eso en tu país. Si eres venezolano, peruano, ecuatoriano, chileno, mexicano, estadounidense, etcétera, etcétera. Déjame en los comentarios. Me interesa mucho saber cómo se maneja ese tema en tu país. Siguiendo un poco con mi historia. Yo en mi país siempre fui una blanca privilegiada. Yo... Como me verán aquí, tengo la tez blanca, tengo el cabello negro, pero tengo los ojos un poco claros, tengo pecas, y digamos que no, no tengo un estereotipo súper venezolano. Entonces siempre era como la blanquita y tal, qué sé yo, también mis padres universitarios, yo vivía en una zona que no era ni tan calva ni con dos pelucas, estaba bien, y bueno, siempre tuve mis cosas, tuve carro, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me di cuenta que no era ninguna blanca privilegiada cuando llegué a este país y empecé a ser latina. La verdad es que yo puedo pasar por norteamericana o europea hasta que hablo, y aquí tengo muchas minorías encima, pero son escondidas. Digo todo esto para explicar que a mí el tema de la discriminación me era ajeno. Nunca la había padecido hasta llegar a este país. Y a pesar de que me daban cuenta de que existía racismo en Venezuela, porque sí existe, también lo tomaban como algo tan ligero que no causaba tantos problemas y que ay, mi familia a veces se preocupara porque mi novio era morenito o negrito, porque era la verdad. Pero como también se preocuparon por el catire, no le presté mucha atención. Por lo que veo por allí, el tema de la discriminación por idioma, por el acento, no está, digamos, todavía bien estructurado bien definido. Eso me lo demuestra el hecho de que exista una multiplicidad de términos para definirlo. Tenemos, por ejemplo, la glotofobia, que quiere decir como una xenofobia lingüística, es decir, tenemos un rechazo a un tipo de personas que hablan un cierto idioma. Tenemos también el hablismo, tratando de... Conectarlo con el racismo, creo yo. También tenemos el acentismo, que viene más bien por el inglés accentism, que viene de racism, de uh, system, todo el system. Pero lo cierto es que en los diccionarios oficiales, al menos yo, no encontré un término registrado y ni siquiera encontré estos términos. También me encontré por allí un artículo en un diario francés, creo yo, en donde una diputada de, y se los leo porque no me quiero equivocar, de La República en Marcha, que es el partido de Emmanuel Macron en Francia, dijo, parafraseando, que ella tenía que poner la discriminación por lengua, por ley, al mismo nivel de la discriminación por raza, por religión, etc. Creo que es el numeral 225... O el artículo 225-1 si lo quieren buscar. Parece que al otro día se levantó un poquito menos radical y dijo no, no, no, esto no era en serio, eh, esto era solo para crear una conciencia sobre el tema. Estamos llenos de... De prejuicios, de vallas y es normal, es parte de nuestra naturaleza. Si ustedes recuerdan aquellos días en que cazábamos mamuts y dinosaurios, teníamos que tener alguna manera de reconocerlo igual, reconocerlo diferente y así protegernos del medio ambiente. Es parte de nuestra evolución. Eso no es excusa para no actuar sobre estos prejuicios con nuestra razón y respetar el contrato social. De otra manera, los tendríamos que tirar a la basura y sálvese quien pueda porque todo el mundo podría hacer lo que le venga en gana. Si pensamos en el artículo que les hablé sobre la diputada francesa que quería poner la discriminación por idioma al mismo nivel de otras discriminaciones, a algunos les podría parecer exagerado. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo y quiero usar un argumento que me da Erin Carey y Richard Drummond de la Universidad Manchester Metropolitan y les cito. Nuestros acentos y en general la forma en la que utilizamos el lenguaje proporcionan información a los demás sobre nosotros. A menudo juzgar el acento de una persona se convierte en un juicio de valor sobre, entre otras cosas, su lugar de origen, su clase social y su origen étnico en vez de su manera de hablar en sí es decir, cuando estamos hablando con una persona, estamos viendo de dónde viene estamos viendo su raza, estamos viendo su nivel socioeconómico, socioeconómico en lugar de juzgar la manera en que se expresa, la manera en que se comunica y lo que quiere comunicar por ello, creo que esta discriminación sí existe, sí ocurre y perjudica en la vida real a todas las personas que tenemos que emigrar a otros países, que tenemos de alguna manera que salir de nuestra zona de confort, de nuestro terruño, para ir a trabajar sobre todo en otros países. En mi opinión, las causas de toda esta discriminación pueden ser, uno, esa dificultad que tenemos para entender a las personas que hablan otro idioma o que tienen un acento muy fuerte, ¿por qué? porque eso requiere un esfuerzo también de nuestra parte 2. la lealtad natural que tenemos a nuestro propio acento incluso esa afinidad rítmica y musical que tenemos a comunicarnos en un cierto registro 3. tenemos ese rechazo instintivo a lo diferente para Protegernos del medio ambiente, que viene de cuando casábamos mamuts. Y cuarto, es el prejuicio que estamos haciendo de una persona por su manera de hablar, por su acento, de dónde viene, cuál puede ser su historia, cuál puede ser su estatus socioeconómico, etc. La discriminación en la calle, en la vida cotidiana, se puede, digamos, torear o se le puede dar la vuelta, podemos comprar en otras partes, podemos dejar de ir a esa lavandería en donde nos insultaron... Podemos ir a la parte inglesa o mudarnos a la parte inglesa, en mi caso, y no seguir viviendo en la parte francesa. Podemos hacer muchas cosas para darle la vuelta, o podemos mandar a la gente a freír espárragos, la quinta paila del infierno, por mamá. Volviendo al tema, les decía. Que este tipo de discriminación es tolerable, no estoy diciendo que sea justa o injusta, pero bueno, el mundo es injusto y aquí no se trata de cambiar el mundo, sino al menos cambiar tu realidad cambiando tu. Lo que quiero decir es que la discriminación por el acento en el ámbito laboral no debe ser tolerada. ¿Por qué? Porque es la que realmente rompe las pelotas, es la que jode la vida de muchos, es la que causa depresión, además de los seis meses de invierno invernal de aquí en Canadá, y la que destruye o significa el, el fracaso del plan de vida de muchos. Cuando emigramos estamos dispuestos a darlo todo, pero a veces eso no significa asignarse que tienes que tener un trabajo de segunda para siempre y cuando digo un trabajo de segunda no quiere decir un trabajo denigrante sino quiero decir un trabajo que no cumpla las expectativas que tienes a nivel profesional y las potencialidades o tu, tu potencial como profesional cuando somos inmigrantes se espera que llegando tengamos este tipo de trabajos mientras nos insertamos al mercado laboral del de país pero qué pasa cuando transcurre este periodo de iniciación y ya la persona está preparada para buscar un trabajo en su área que sea el trabajo que está esperando. Pues resulta que se tiene que seguir conformando con trabajos un poco mejores, pero aún de segunda según sus expectativas. ¿Por qué? Porque nadie quiere que esté un extranjero con un acento extraño, que tenga la misma dificultad para comunicarse cuando le tienes que dar la cara al cliente. No queremos que un actor tenga un acento que no sea de la región. No queremos que un extranjero esté manejando puestos altos en nuestro gobierno. Cuando emigras a países como Australia o Canadá, que tienen estos programas tan grandes, te venden en el paquete que te vas a reinventar como profesional, que vas a ser una nueva persona. Pero no te dicen que te vas a tener que resignar a este tipo de trabajo por siempre. Entonces puede ser que hagas todo lo requerido en el ambiente laboral, para alcanzar tus metas, perteneces a las órdenes de los ingenieros, haces 25 certificaciones en lo que se te ocurra, pero ¿cómo traspasas la barrera del idioma? Quiero aclarar que cuando digo todas estas cosas, esto no aplica a todos los casos. No todos somos iguales, yo estoy hablando quizás de la gran mayoría, estoy hablando de dificultades que he visto que son bastante comunes en los grupos de inmigrantes. Por supuesto, hay personas que les va mejor que en su propio país, que están súper preparados y tienen la suerte, tienen o las condiciones, se ganaron esas condiciones de ser reconocidos en su ambiente laboral. Los estudiosos de este fenómeno que nombré antes, Erin Carey y Richard Dumont, tienen un proyecto que se llama y se los digo, accentism.org ahí podemos encontrar muchos recursos si les interesa más esto desde el punto de vista académico eh, también tienen ciertas entrevistas, reportajes, etc. yo quisiera que se dieran un momento y entraran allí para que vieran los testimonios hay testimonios de todas las partes del mundo no importa si eres latino viviendo en Estados Unidos o en Norteamérica, si eres español de alguna de las áreas viviendo en otra, no importa si eres del sur de Francia, no importa si eres un estadounidense, algún estado sureño y tienes un acento, es decir, no estamos hablando tan solo de los pobres inmigrantes, no estamos hablando... Estamos hablando que es un fenómeno que, si bien lo padecen en su mayoría los inmigrantes, es un fenómeno que está en todos lados y a todo nivel. Simplemente porque no podemos traspasar esa diferencia en el idioma. A mí me costó bastante adaptarme a toda esta dinámica, no solo con el lenguaje, sino cultural de trabajar en norteamérica al principio yo evitaba cualquier situación que involucrase yo tener que hablarle a alguien yo me convertí gracias a todo eso en una excelente eh, listener o una persona que escucha eh, yo no era una persona que escuchaba anteriormente o no lo hacía muy bien y bueno aquí fue mejorando eso es una de las, de las ventajas de tener este problema con el idioma y luego fui poco a poco como, como perdiendo un poco el miedo y bueno teniendo la necesidad de comunicarme a hablar Porque bueno si yo no empiezo a dar frutos aquí me van a votar. Yo tenía un jefe en esa época que me hizo mucho bullying con mi... Es que no lo quiero llamar problema pero con, con, con esta cosa de mi acento y de cometer faltas gramaticales Um, yo me acuerdo que en una ocasión yo mandé un correo o estaba en una reunión y dije temporary, no, en vez de tempor temporary dije temporal porque yo lo hice de, desde el español y el tipo me mandaba las entradas del diccionario explicándome toda la cosa no contento con eso, en esa ocasión se paró en mi puesto y delante de todo el mundo comenzó a mansplaining o explicarme desde su inglés perfecto por qué yo había cometido ese error y a burlarse de mí así como que mira <risa> Mira error porque da burda, gallo. Mira el error que cometió este tipo. Obviamente, yo me sentí humillada, me sentí muy mal. Y como profesional, eso te va golpeando, te va com golpeando, y tú pierdes la confianza que puedas tener en ti mismo. Al pasar del tiempo yo fui mejorando poco a poco, me acuerdo que bueno, igual metía la pata en las reuniones, pero empecé a escribir en la pizarra, empecé a prepararme mejor para las reuniones, empecé a practicar las reuniones, las posibles conversaciones que podían suceder, aunque obviamente nunca vi todos los escenarios, pero bueno, fui mejorando poco a poco, hasta que ahora mis compañeros incluso me dicen que soy una buena comunicadora en las reuniones y tal y qué sé yo, porque yo siempre lo veo todo como un show. Como que estoy montando un show, bueno, y bueno, y eso de alguna manera me, me ayuda. Entonces, lo que les quiero decir con todo esto es que, en mi opinión, hay dos caminos que podemos seguir. El primero es conformarnos con estos puestos de segunda, no avanzar mucho, quedarnos en la estabilidad, y bueno, olvidarnos de ese tema y seguir con nuestra vida. El segundo camino es decidir actuar, decidir hacer algo y arriesgarse. Arriesgarse a que se burlen de ti, arriesgarse a sufrir discriminación, a sufrir bullying, etcétera, etcétera. Pero son golpes que vas a recibir y por lo menos creo que vas a avanzar. Y entonces, después de todo esto que les he hablado, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos con todo este problema con el idioma? Yo les diría que tienen que frustrarse, que tienen que tomar 40 cursos más de gramática que no les van a servir para nada, tienen que meterse en un grupo de conversación con varios extranjeros como ustedes para que mejore su acento. Tienen también que tratar de agarrar un curso de, esos de fonética Donde te dicen, ay vas a hablar como un gringo en dos semanas Tu acento se te va a olvidar y tal Tienen que avergonzarse mucho de su acento Tienen que todo el día estar tensos pensando en que van a descubrir Que su inglés no es perfecto La verdad no tienen que hacer nada de eso La verdad es que yo no tengo una solución Yo solo puedo darle ciertos trucos basados en mi experiencia personal yo... esto es muy complejo, es un tema delicado, es un tema que ni siquiera los estudiosos todavía tienen bien definido o bien agarrado, pero es un tema que nosotros sentimos sobre todo los que estamos en el extranjero y en países en los que la lengua materna no es el español y no tanto eso, porque tengo amigos que están trabajando en otras partes y, y tienen que adoptar eh, expresiones en otros, en otros idiomas para poder hacerse entender. Yo veo muchos, muchos videos de esto. Ay, me da rabia que estos es venezolanos acaban de llegar y ya están. Joder, hostia, tío. A mí en lo particular se me pegan los acentos así. Y no tengo la culpa, no lo busco, pero sí lo disfruto, sí lo disfruto y disfruto hablar como los autóctonos, ¿por qué no? No se trata de esconder quién eres, no se trata de mimetizarte con lo que no eres, se trata de encontrar un lugar intermedio en el que te sientas cómodo y sobre todo te sientas cómodo y te sientas confiado en ti mismo como profesional. Yo les voy a dar el primer paso de todo este método maravilloso que les va a responder la vida Sí, lo sospecharon Fuck it, fuck it, fuck it, fuck it Cuando ustedes se den cuenta que el problema no es el acento El problema no es que conjugaron el verbo al revés o al derecho Sino que se dan cuenta que la meta tiene que ser la comunicación Allí es cuando van a dar ustedes el primer paso. Lo importante es comunicarse, pero comunicarse requiere el, el esfuerzo de las dos partes que se están comunicando. Si el nativo no hace un esfuerzo para entenderte, o no quiere, o está cerrado, te va a costar el doble, el triple, el cuádruple, o va a ser totalmente imposible. Así que bueno, después de toda esta bladera, les voy a dejar estos 10 trucos que me sirvieron a mí, en mi caso, para mejorar la comunicación. Algo que les quiero aclarar es que yo no abandoné mi acento, yo sigo cometiendo faltas gramaticales, pero estoy contenta con el nivel de comunicación al que he llegado profesionalmente. 1. Búrlate de ti mismo. Usa el sentido del humor como una ventaja como lo que es y relájate comienza a relajarte y pensar en el mensaje que quieres transmitir 2 busca métodos alternativos como el pizarrón como hacer diagramas como explicar las cosas de maneras distintas 3 prepara las reuniones prepara los posibles argumentos busca el contenido que tengas que estudiar, busca el vocabulario que te va a servir y que quizás no conoces consúltale a tus compañeros antes de la reunión, es decir, ten esa reunión masticada y preparada 4. Habla con tu equipo de trabajo, con tus colegas de trabajo, pregúntale en qué puedes mejorar diles cuando su acento no te permita a ti entenderlos por lo menos yo tengo un caso en mi equipo eh, en donde tenemos un muchacho que habla súper rápido y uso un vocabulario fuerte, bueno. Tengo otro que tiene acento el francés. tengo Entonces, uno se va acostumbrando, el oído se va acostumbrando, pero a veces es más difícil. Entonces, tú le puedes pedir a esa persona que hable un poco más despacio. O le puedes decir, oye, vamos a comunicarnos de otra manera. Hay que buscar alternativas. Recuerda algo, admitir un, un, una debilidad. Admitir algo con lo que no te sientes 100% como es... Un signo de fortaleza, la humildad es fortaleza No tiene que ser una humillación y tienes que sentirte menos por eso Quinto, pídele a tu supervisor consejos de cómo mejorar tu comunicación Recuerda que a veces nosotros nos centramos mucho en qué es el lenguaje En qué es el acento, pero puede ser barreras culturales Cultura de la empresa, cultura del sitio geográfico en donde te encuentres Seis, nunca, nunca trates de esconder tu acento, tu acento cuenta tu historia, tu acento es parte de ti y tu acento en realidad no es el problema, el problema o lo que tienes que buscar mejorar es la comunicación séptimo, el fin de todo esto es comunicarte, es decir que tú como emisor lleves un mensaje a tu receptor tú no quieres ser Shakespeare, tú no quieres escribir una obra literaria en ese otro idioma, no Busque ser perfecto, simplemente busca comunicarte. Octavo, a veces pasa que las reuniones son muy rápidas y ya cuando estamos pensando y traduciendo lo que queremos decir ya la reunión se acabó. Y tú te quedas como, ah, ok. En ese momento, anótalo, escríbelo, discútalo después. No te quedes callado por el simple hecho de que no puedas seguir la velocidad de las reuniones. Nueve, todo esto me lleva a pide aclaraciones pide que hablen más despacio mientras su, tu oído se va acostumbrando a la nueva forma de comunicarse, a los nuevos acentos, etcétera, porque ellos también para ti tienen un acento 10. Si quieres practicar realmente tu comunicación no pierdas el tiempo en estos cursos de idioma hazlo si tú sientes que eso va a mejorar tu gramática porque no entiendes la estructura del idioma sin embargo, piénsalo siempre son las mismas preguntas What did you do yesterday? What did you dream about? Y todo es lo mismo, lo mismo, lo mismo NBC, solo que en el nivel 451 te ponen cuatro palabras más. Si buscas un curso de conversación más en extranjeros como tú. Así que yo te recomiendo que lo mejor es estos organismos de, de discurso público, de pu public speaking. Hay cursos de public speaking, hay estas organizaciones que se llaman los hookies toastmasters como, como brindis, como brindis de ceremonia, discursos. Entonces ellos se reúnen y practican ciertas argumentaciones sobre temas. Es como si tuvieras en un club de debate, pero un poco más light la cosa. Gracias por acompañarme. Gracias por escuchar todo esto. Espero que esto te sea útil. Si te fue útil, recuerda suscribirte al canal, darle un like y sobre todo déjame en los comentarios cómo se maneja esto, cuáles son las experiencias que has tenido sobre el tema, qué otros consejos puedes agregar a esta lista de 10 que puedan servir para mejorar la comunicación cuando eres un trabajador en el extranjero.